hola esther vamos a ver lo del tema del pdf yo he abierto blogger tengo una entrada quiero aquí en esta entrada meter un pdf aquí donde está el cursor bien lo primero que tengo que hacer es subir el documento pdf a mi cuenta de google drive yo ya lo tengo subido y una vez que lo he subido botón derecho y le voy a dar a compartir veo que en principio está restringido entonces lo voy a cambiar o, sea, o, bien, o bien pulsando sobre restringido, cualquier persona con el enlace puede leerlo o bien el botoncito ponía cambiar. Ya tengo que cualquier persona con el enlace puede leerlo, ¿eh? puede ser lector. Hecho. Ya está. Damos un doble clic. Y atención a esto, eh, porque eso es una cosa como rara, lo podía haber dado todo junto en este, en, esta, en este paso. Pulsamos en los tres puntitos y le damos que abra en una nueva ventana el documento lo abre en una nueva ventana, y ahora que ya tenemos abierto el documento en una nueva ventana, que no es una previsualización, vamos aquí y le damos a, eh, perdón, insertar elemento, aquí está, insertar elemento, y aquí tenemos el código iframe, con hacer un triple clic, te copia todo, botón, o sea, te marca todo, botón derecho, copiar, aceptamos, ahora ya nos volvemos a Blogger, y lo que hacemos es cambiar a la opción de vista en HTML, vista en HTML, y aquí, donde yo quiero, eh, después de esto, quiero que aparezca aquí el IFE, pegamos, ves que me da el ancho en 640 y el alto en 480, eh, yo preferiría ponerlo, si me lo admite, en 100% el ancho, para que se ajuste al ancho que tengas de la ventana, 100%, y luego el alto lo ajustas cuando lo veas, eh, lo ajustas si, si tienes que hacerlo más alto o más bajo. Ok, le decimos vista de redacción y vemos que ya me aparece aquí con un signito de que va a reproducir algo, no es una película, sino el PDF. Vamos a darle a publicar a publicar o a la vista previa si queremos vamos a darle a la vista previa primero damos a la vista previa me carga y veo que aquí está cargando el pdf, ves en este caso pero mira, la medida que tiene de, de 480 como eran una, unas presentaciones pues puede irle bien incluso le podría bajar un poquito y aquí ya tengo el pdf mira, con su contenido eh, voy a cerrar la vista previa a esta y si yo ahora lo publico confirmar confirmamos y ahora si yo voy a ver la, la entrada perdón si voy a ver la entrada a ver, vamos a verla ahora ya no es la vista previa sino la entrada aquí está el texto y el pdf metido dentro del de la entrada bueno pues creo que con eso suficiente acuérdate del paso ese de que, que es como en dos pasos para ponerle